Mi nombre es Henry Castellón, ahorita estoy en la ventanilla electrónica tributaria de la EGI y vamos a hacer la siguiente prueba. En este momento yo voy a declarar el mes de agosto de 2020 y voy a presentar mi declaración a través de la declaración mensual de ingresos, de perdón, de impuestos. Y vamos a ver, lo, eh, la prueba consiste en lo siguiente. Eh, hoy es primero de septiembre del 2020. Entonces, en mi declaración mensual de impuestos, yo voy a incluir en la planilla del crédito fiscal del IVA una factura que es del 24 de febrero del 2020 para hacer la prueba a ver qué es lo que sucede eh, con la ventanilla electrónica. Vamos a ver si me bloquea. Entonces, aquí, esta es una pantalla que siempre aparece. Entonces, donde te pregunta de qué, cómo es tu tipo de facturación y tipo de utilización y las sucursales. Aquí le damos Continuar. Entonces, ahí está la declaración mensual de impuestos, declaración con valores. Vamos a darle a Generar. Dice que tengo que seleccionar los datos del periodo, ok, mes de agosto, el año actual, 2020. Le damos generar declaración con valores y vamos a ver qué pasa. Ok, declaración completa, le vamos a aceptar. Entonces, eh, ahí está el periodo seleccionado, agosto 2020. Yo lo único que voy a presentar es eh, la declaración del IVA. Entonces, que es la que me interesa. Entonces yo voy a seleccionar ahí el archivo. Y entonces vamos a buscarlo. entonces ahí me dice qué tipo de archivo inválido, eso no, no le pongamos mente ahí el archivo ya está subido y vamos a, a, a terminar de, subir, de subirlo con la opción subir archivo ahí está cargando y validando la planilla y vamos a ver qué ocurre bueno aquí dice que no he cargado las, de, las demás planillas y por tal razón se va a registrar en cero, le vamos a aceptar entonces si ustedes notan, ahí están los datos que yo puse en mi planilla de crédito fiscal IVA. Ahí tenemos, ahí tenemos este, los valores que yo digité. Ahí está el total de créditos. Y ahí dice de que hay tres filas de crédito fiscal de IVA leídas. Eh, que no se consta planilla de crédito fiscal y SC, que no hay rango de factura que no hay constancia de planilla de retenciones entonces yo le doy generar y vamos a ver si me bloquea o no me bloquea ok entonces ahí está ahí está la declaración entonces aquí le vamos a dar validar entonces ahí ya la, está, ya la están cargando entonces ahí tengo el IVA ok y ahí estamos entonces ahora yo le voy a dar bueno no tengo nada más que llenar y aquí lo que voy a hacer es darle enviar Dice que confirmo los valores en cero, ok, le vamos a aceptar. Y entonces por aquí, aquí yo tengo mis datos y le voy a dar confirmar envío. Bueno, aquí normal, aquí me pide que le ponga mi, eh, mi usuario. Y que le ponga mi contraseña. Y entonces le damos confirmar. Ahí la ventanilla está procesando la declaración. Y vamos a ver qué pasa. Y dice de que. La declaración ha sido registrada satisfactoriamente. El archivo está disponible para guardarlo e imprimirlo en su propio equipo. Entonces, estimados, si ustedes se dan cuenta, la ventanilla electrónica tributaria no te bloquea, bueno, por lo menos en esta prueba que hicimos, no te bloquea si, eh, si uno eh, aplica IVA de meses anteriores, yo les decía de que lo que yo estaba haciendo acá era eh, simple y sencillamente aplicarme un IVA del mes de, del mes de febrero y así lo hice. Entonces, eh, como pueden observar, pues no, no hay ningún ningún tipo, ningún tipo de bloqueo. Entonces, esta es la prueba que acabamos de hacer y en efecto no hay bloqueo por aplicaciones de IVA de, de periodos eh, o de meses anteriores, por lo menos en, en, en un mismo año. Ya probamos, estamos en agosto, estamos en el mes, perdón, estamos en septiembre, yo ahorita acabo de declarar el mes de agosto e incluí una factura del 24 de febrero de, de este mismo año. Entonces, eh, eso es lo que lo que acaba de ocurrir. Entonces, qué bueno, no, no te bloquea. Y es, que así, y es que en realidad así debe ser. No te, o sea, la ventanilla electrónica tributaria no te puede, no te puede eh, o no debería bloquearte en, en el periodo de la, pre, de la prescripción. ¿Cuánto es el periodo de la prescripción? Bueno, el periodo de la prescripción son cuatro años. O sea, eso es lo que te dice la ley de concertación tributaria en el título 3 del IVA. Eso es lo que te dice también el Código Tributario en el artículo 42 y 43 que te habla sobre la prescripción. Entonces, que es hasta cuatro años? Ok, entonces la lógica es la siguiente. Si un impuesto prescribe a los cuatro años la obligación de pagar ese impuesto. Entonces, en sentido contrario, eh, la aplicación de un crédito fiscal del IVA, de igual manera, deber y que, que es un derecho que te otorga la ley, también debe prescribir a los cuatro años. Entonces, fuera de eso, pues la vez no, no te debería de bloquear. Entonces... Eh, eso fue, ese fue el video de prueba para ahora, eh, si tienen algunas preguntas o algunas dudas, entonces por favor déjenmelo ahí en los comentarios y yo soy Henry Castellón, administrador del grupo de Facebook, consultas tributarias y asesoramiento contable en Nicaragua, pasen buenas tardes.